Muy buenas a todos gente de Youtube Aquí vuestro streamer favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Capítulo 3, temporada 2 Misiones de la semana 2 Asume el control en el campo de batalla y completa las misiones de la semana 2 Vale, vamos a ver la misioncilla Visitar el santuario, pisos picados Y caverna de control Vale Ahí lo tenemos No dice si era la misma partida o no Así que nos da lo mismo y pongo muy bien Recorre 300 metros con un tanque ¿Vale? Podemos ir allí al cañón condominio Ahí donde me sé que hay uno Puede estar bien Aquí os lo señalo, está por ahí Recoge un arma mientras te desliza Y fríe daño con escopeta a oponente En un plazo de 5 segundos tras, tras haber sprintado Ojo con eso, eh Bueno, bueno inflige daño a oponente con un arma exótica que hay que comprarla ahí a los amigos, ¿vale? En el campamento, en el Ederibuga, en el santuario, en la isla, en los Jonesy y en la estación Ahí hablamos con el NPC Y compramos el arma exótica Cuando tengamos oro, yo creo que tenemos Pero bueno, ahora miraremos Destruye estructuras con explosivos remotos Bueno, pues ya sabemos que hay que coger también explosivos Comprar un arma de rareza rara o superior en una máquina expendedora Vale, pues todas esas son las misiones que tenemos, ¿vale chavales? Mala diaria, dejar en taxi y daño aparente mientras conduce un vehículo y destruye estructuras con torretas. Bueno, como he dicho, vamos a ir a, a por el tanque. Corre 300 metros en el tanque. Aquí tenéis el pony de diamantes, ¿eh? ¿vale? No sé yo, me va a saltar el copyright, pero bueno. Aquí lo tenéis. Vale. Parece que no hay música. Así que no hay problema. Pues ahí lo tenéis. Misiones de la resistencia. Y periodo de prueba de las fuerzas globales. Prueba los nuevos fusiles de, de asalto de combate y los fusiles de asalto de MK7 antes de que se abran los puestos de donaciones. Vamos, al lío. Creo que está deshabilitado. Eso. A ah, lo mejor a esa que no puedo hacerla. Vale. No sé. Todas las misiones diarias y tal. A ver. Pues aquí está deshabilitado esto. Ahí. Vamos, lío. Tenemos también misiones de la espada ya también. Ya me ha cambiado el avión, esto. ¿Cachis? ¿Ay? Vale. Justo tiempo. Venga, a ver cómo se nos da hoy. Que tenemos que llegar a nivel 100, ¿eh? Para conseguir al Doctor extraño. Vamos a ver Aviones Ya podían ponerlo de los aviones también Lo que no he conseguido averiguar todavía es el... el autobús de batalla, creo Bueno, me da la gracia Ok es un autobús de batalla de esto que lo he visto yo Lo lleva a la peñita Bueno, vamos a ver Una Dolly Treli. Catoli Y vámonos Con nuestra coronita Que nos fuimos ahí con la victoria magistral Dios, viene uno Cuidado. Venga, a ver si no nos descubre Allí va otro cachis, parece que caen por ahí. Ve, ahí va uno, eh. ¿Dónde está mi tanque? Ahí, que la han cogido ya, me cachis. Lungo lo vamos a tener entonces. Necesitamos entonces. Esto es remoto. ¡Anda que empiezo lleno! ¡Tierra! ¡La no descubren! tanque! ¡Me dan oro, ¿Cuánto tengo de oro? ¡357! ¡Ven el tanque! Si es la más me la han cogido antes de tiempo O de la oí Vale Bueno, esto es bueno, ¿eh? cofre mítico Venga Esto se es ha picado Venga Y ahora a ver si le doy a, Al otro El tanque me refiero veo que viene! Dale ¡Sí! de ¡Sí! hombre. Me atropella Me salió algo del cuadrado Bueno va Reparamos. listo viene vámonos listo por ahí chavales <ríe> venga, yo tengo 244 metros ¿de qué ir, tío? estamos bien, de momento estamos bien vale odio por ahí arriba Y viene Mamonazo No sé dónde está Pero no? El mamonazo ¿Dónde está? Me va a esconder aquí debajo. No he podido. A ver si nos revienta. No puedo. Ya no puedo. ¡Ay, que me lo mata! Ahí arriba. El mamonazo. Ya, ya. ¡Mato! Ah, me mató. Hola, muy buenas. es sí, bueno, a ver, el guay, este mamonazo que de ahí arriba me ha reventado. Supongo que estaba subido ahí en la tirolina. Pero bueno, ¿va a jugar o qué? ¿Vagas? ¿Puedes jugar hoy o no? Es hora de ponerse la armadura. Ok. <ríe> Venga, no tardes. Si no, me voy al campo de batalla. Hola por tu pizza. <ríe> por tu pizza. <ríe> Qué nombre más gracioso. Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por pasarte por el directito. No te olvides de dejar like y suscribirte al canal si no lo estás. Vale, las misiones de la semana 2 Estas son las que estamos, ¿vale? Venga. Hemos hecho lo del tanque Sí pues vamos a Este mismo Vamos A la cadena, Luego al piso Y luego al santuario Sí, sí Voy jugando mientras A ver, otra cosa no me queda Vale Nivel 33 ya o sea que bien Vamos a ver Ya me salió con la mía, he cogido el tanque ¿eh? Cosa difícil Yo solo, pero lo hemos conseguido Malo, el otro que me ha reventado Yo creo que ha sido el que lo hemos disparado eh. <ríe> Se ha ido para arriba y luego nos ha reventado a nosotros Yo creo que ha sido el mismo Pero bueno aquí coge mientras un arma mientras desliza enfría daño a un oponente 5 segundos otra vez printado daño a un oponente con armas ópticas explosivos remotos compra un arma de rareza superior en una máquina expendedora Así que bueno, un momentito. Te vuelvo. ahora me toca a mí jugar A ver Venga, vamos allá ¿De es la misiones ¿eh? Ah Misiones semanadas No, la de temporada La de temporada no sé. okay. ay, ay. Uh. Buenos días, ay, buenos días, al Alfinity, bienvenido. ¿Y por qué me dicen el chat destacado cero? No entiendo nada. Esto ¿Está más bien los comentarios? Bueno, tenía que hacer? Así caer ahí y luego caer en otro sitio, y más y más y más. Ay. vamos allá! Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, que ir a venga, venga, venga, venga, venga, ¡Chigo! chigo, chigo, chigo, chigo, chigo. chiqui! ¡Ah! Oh, okay. ¡Madre mía! Abre la puerta! Bueno, esto! ¡Sí, es suficiente, vámonos María, días sí sí ya lo sé ¡Sí! ¡Ah! ah caigo! Estoy yo, ahí. Okay. a pisos. Uh, recupera escudo. Exótica. Ah. ah, ahora aquí. Y vamos a coger el culo. Y este cuatro. Y todo, vamos a coger todo. era tan mal controlado. control este un C4. Olpeto yo. Correcto. no quede nadie vivo. Nada. Venga. No hay nadie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pero sí está aquí. Uh, okay. para que es eso ha sido inútil hay mucho culo mucha vida y mucho todo vale si sí, es, es suficiente Ay, ¿qué más es? ¡Ay, pero cuánto subo hay! Es demasiado. Mira, abrilo. 是呀吗 Mira lo que salía aquí Se escapa en ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Y por qué abrí la puerta y la se Y hay un huevo en eso dolió a ver que... vamos a hacer el recuento no, no, no no voy a completar la recuento porque... a ver hora de sumar a ver 5 um, son 11 ¿Dónde pues está? 6 ¿eh? más 5 11 Compramos esto Y compramos esto Y ha desbloqueado No sé qué página ha desbloqueado, esta página es ha desbloqueado Real, ¿puedes hablar por el chat, por favor? Bueno, no sé si está en el chat porque yo veo a otra persona. Venga, vamos a ver si podemos ganar. Ah, pues si no. Bueno. <risa> Hay millones de ¿no? no, tampoco. Esto para no sé? ¿Qué? La carta que está en el agua, la de la unifoda. Sí, ya lo he cogido. ¿Aquella? ¿Qué hago ahora? No había nada, Pff, estoy muertísimo. Sabe si Ya Ahí ya está. sube. Uh, gracias, gracias. Tenía que hacer una misión. Yo me que no estaba bueno. No, pero... no, no, sirve. no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo no, no, están no, no, oh, no, yo okay, sí. Uh, eso es lo conocería yo. No. no me basta. A lo que no se queda. Uh, pero qué suerte. Madre mía. Suerte tengo yo. Mierda. Corre, corre, corre, corre. No, otra vez. Otra vez estos. Otra vez estos. ¿No? quieren dejarme en paz de una vez. Yeah. Ah a sí, no. ¡Gino! Es la musiquilla que aparecía cuando ganamos uh, una victoria magistral en el principio. No, si ¿Sí me escucha tú padres Ay, oh, esperan a palmar el otra Rápido, rápido. Eh, ahí tienes la de esa, que te la pasa tío. Es ¿Qué? Te la ¿Pasa la ¿La, la, la, la, ah. la ficha? No, la no, no, no, ah, ¿Qué ¿Eh? no, ah. la la no, no, aquí, no, ¿La no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Está arriba. ¿Qué era ese? No, por no puede. Ay, ¿cómo subo? Déjalo para la siguiente, déjalo para la siguiente. Mm. No pasa nada, una de esa una ficha nada más, déjalo para la siguiente. Entonces, de de para la gente escaparte. para Ya, pero podría subir sí, de alguna está, manera. Ya, está, ¡Ay! ¡Qué pesado, Gorilla! en el azul a esa la corre pero el hilo va junto no, no, no. me hagan me ha tenido esa fotografía es de hay una de estas no me da, justo me da. La... No, me no lo creo. No, no, no lo he intentado. Yo lo mismo que me matan Vem, galera. ¿De temporada, Adri. ¿De temporada? Esa, esa... Uh. Me estás liando. ¿No? Está liando. Esa, ¿de temporada? Tienes que reparar un arma mientras te desliza, uh. ...con una escopeta... ...y con armas exótica, que tienes que comprarla. Mira, vete a un sitio de aso y comprar un arma exótica. Otra vez. Tengo a A ver, La otra Ah, yeah, I'm trying to a little Y ellos me matan No puede ser No puede ser No, en serio Esto es cachondo, ya, ¿no? No puede ser normal esto, eh Esto no es normal Yo con esto lo mismo. Hay un respira. Hola a todos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El Facebook. Hola, Muy buenas Hola, hola, hola Hola, hola ¿qué tal? Hola. hola ¿Estás en directo? Sí, estamos en directito Sabadito <ríe> Sabadito de directito eh, ¿Jugamos? Claro Vale, va Me preparo Estoy haciendo las misiones de la semana 2 A ver si las la termino Me a abajo te coge un arma mientras te desliza, Inflige daño a escopeta a oponentes en un plazo de 5 segundos, otra vez printado. No, pues, ya, ya sabes, cuando encuentres una arma, deslízate y la coges. Ok, y luego inflige daño a oponentes con un arma sótica que hay que ir a comprarla. Ok. ¿Tú, ¿Tú no las tienes? ¿Tú no las vas a hacer? Eh, no, lo sé ¿Eh? ¿La de la semana 2? No claro, hombre, te dan 20.000 cada misión de esta, tío. ¿Estamos bien? 20.000. 20.000 de experiencia cada misión. ¿Y bien, pues ¿Cuánto bien. es para un nivel? Pues no sé, depende de lo que tenga. A mí me quedan 16.000 puntos de experiencia para el nivel 36. Cada nivel pues te, te va yo pidiendo estoy, más experiencia. Yo estoy, yo estoy en el nivel 25. Sí, sí. Y... Tu barrita la tiene a la izquierda, capítulo 3, temporada 2. Muy buenas, Alejandro Castello. Sí, sí. Bienvenido. Alejandro Castelló es mi primo Ah, vale, pues estupendo, tío Muchas gracias por el apoyo, campeón No se olvide de dejar like ¿Qué ahí, ahí, le das? Ya llevo cuatro, sí, sí ¿Tú cómo te llamabas? ¿Luca o cómo? ¿Cómo eres? Yuk, yuk. Yuk. Yuk de, sí. de... ¿Pero de algún nombre o algo? Es un nick solamente No sé Mi nombre, no sé, yuk. ¿Cómo lo va a ser tu nombre, Yuk? ¿Así te llamas tú? ¿Así te llaman en el cole? Sí. ¿No? ¿Sí? Okay. Sí. ¿Qué ¿Eres catalán? Mira, si, me, ¿catalán? Si, mi pri, si, mi pri, si mi primo está en el chat, sí, que sí. te lo ponga por el chat, ya verás que... No, y ca Castello también ha sido un apellido catalán o algo, ¿no? ¿O qué? No, ¿Eh? no sé. ¿No lo sabes? Castello no, Castello. Y pues le falta el acento, le falta el acento, no lo ha puesto. Por eso... Claro, claro. Por eso Leo Castello Ah, bueno Castello, no. ok Venga, tenemos pues me que va ir muy, a Me va, me va mucho ping El pin da igual Tú lo que tienes que ponerte es el de este, el, el cable Nos Vamos a ir al campamento Que hay más gente, al campamento, al campamento Vamos a cambiar, porque ahí en el daily bugue va a caer mucha gente Le damos las gracias Sí, sí, allí al otro lado Venga, una, dos sí, y tres, ya. Está súper es, lejos eso. ¿no? Ya, ya, tú ves planeando, tú ve planeando. En línea recta para allá. Tipo hombre bala. Y te lleva. Necesito oro, tío, para comprar el arma todo esto. <risa> se lo habrá gastado a Adrián, que está jugando antes. Mi nene. Sí, claro, te puede unir. Dice tu primo que sí se puede unir. Claro. Claro, hombre. Buena gente, son... Son bien recibidos. Aunque no me gustan ahí. Bueno, va, va bastante bien, ¿eh? Va, va muy bien. adelante delante mía, hasta allá. Allí dentro. Casi. Mira, mira. Ok. Ahora la siguiente partida Que se una a tu primo Que nos vaya pidiendo Va pidiendo claro. grupo de ese o algo Ahí hay un NPC ¿eh? Que lo puedes comprar Alex, si estás viendo el directo Y estás llamando a mi casa eh, Creo que no te van a comprar. <risa> creo que no te van a coger teléfono <risa> Directamente Exacto, porque yo estoy jugando Y creo que mi padre no lo va a coger Ahí, ahí, dígues sí. A sábado no se sé coge teléfono bueno, bueno, eh, mira esto. Voy para allá, pa allá. Pa allá, voy para allá. Pa allá. Voy para allá, voy para allá. Quiero una cañita también, sí, ¿Te, sí, te llevo una sí, cañita. Sí, vale, te llevo una ¿sí, cañita sí, para allá. Hay morado Sí, sí, hay un par de nuevos. Vale, así aquí otra caña. Más poquitosa. No, pues nada, voy para allá. Eben, si quieres, coge esta arma deslizándote. Otra verdad, sé sí que se me olvida, tío. A del deslizamiento. Eh, ya no están disparando, ojo. Ojo. Yo voy con escopeta nomás. Odio, ya se me ha olvidado. Deslizarme. No... ¡Qué lío! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Buena, buena. Madre mía, qué que qué ha rechazado. ¿Muerto? Yo he matado a uno Un par de allá, he matado Cuidado, ¿Qué? viene otro Yo también he matado Cuidado, cuidado, viene otro Vale, vale Le he dado Le he dado A ver Vale A ver dale, dale, dale. A ver, déjame intentar darle con el slide ah. Mierda Buena, buena, buena. Hay poquito, otro. El único arma que tengo. Ya, me voy a curar un poco, tío. Muerto. Me han reventado. Sin arma y sin munición, pero bueno. Ahí te tengo. Ya digo. llevo tres kills. Ya llevo tres kills. Buena, sí. buena. Aquí, aquí hay un arma. Píllate la de gist, Voy. Toma, ahí te una cañita para pescar, tío. Vale, vale. Yo he soltado por ahí otra también. Espérate. Esto me Oiga, interesa eh, también cuidado, el oro. Si el punto, cuidado, ya, ya. el punto está lejos. Vale, ahora vamos por ahí. Estoy cogiendo oro aquí de los sofás, que los sofás dan mucho orito, tío. Ahí, ah, dame oro. Sí, sí, por eso, tío, la, los sofás, las camas. ¿Cuánto tengo? No sé ni lo que tengo. Aquí, hay Así, como eso, deslizándome. ¡Ostras, qué guay, perita, tío, ¿Cómo? Julianguita! ¡Ay, qué guay! Voy, voy, donde, voy donde te he marcado... Aquí. Necesito Va, con lancha para a ver, a ver, a ver, para sí pescar lo hago. o algo deslizándome, tío. cago la mano, espérate, a ver si lo hago. Deslizarme, no es fácil, tío. Vale. ¡No! ¿Qué ha pasado? <ríe> que no lo hago lo de deslizarme con el arma, tío. <ríe> Pero es difícil, ¿o? <ríe> Claro que no me sale. <risas> Ahora Lo he hecho, ¿no? Recoge un arma mientras te desliza, maldita sea Lo he coído Ay, otra vez Yo acabo de hacerlo Pero ¿Cu no me nada Pues no me lo da, tío coge un arma mientras te desliza, no me lo da Y lo de, ah, bueno, es pintar Inflige eh, daño con escopeta Ponerte en un plazo de 5 segundos Otra vez pintado, he hecho 166 de daño Ahí hay uno. A ver si cómprale el arma exótica, tío. A ver si puede ¿Tiene oro? Hombre, si tiene oro, digo, si tiene. Y me la deja. Ah, tengo muy poco. Ya, ya, ya. Digo, si tiene. Pues no me cuenta este arma, ¿eh? cachí. Vale, me no. ha subido de nivel. No. Porque he hecho la misión. Ahí, ahí. Eso, eso. 26. Eh, mi primo me ha invitado. Lo invito. Claro, invítalo aquí al grupo. Al grupo. Que se una a nuestro grupo. Tío, la he cogido, macho, la pistola. Maldita sea. No me la da como válida, no sé por pues lo que será. De buenas veces se queda esto un poquillo pillado. Vale. Como me encanta hacer parkour. Sí, sí aquí se, se engancha bastante ¿Hola? bien. Hola, campeón. Este es bastante Alex, bueno. Estás mirando el directo. Vale, me he gastado el dinero. Me he gastado el dinero aquí. Hay que matar al anónimo, me has visto es que estaba jugando en bait? No. Ah, vale han entrado ganas de jugar No, si sí, no, pero cada... Aquí, cada vez que estar en directo en Fortnite juego contigo Toma, oh, he cogido un poquito de oro Así que este sí. rifle tío. José ¿Qué, qué? Aquí que cada vez que estar en directo en, en Fortnite no. casi siempre juego contigo Sí, sí, claro, por supuesto Hostia. ¿Qué viene la tormenta, ya, ya me ha dado lo del arma, ya lo he conseguido. Lo de deslizarme. Ah, la patita eh. Vale, bien, bien, bien. La patita. La patita ya la tenía yo, no. Paras tú la patita. Paras tú la patita. Ya te lo no lo tengo. Revolver de 6 balas, me pide 400. No tengo. No tengo, me tengo que ir. Buah, chaval, el directo va con un montón de retraso. Eh, actualízalo. Buah, he perdido hasta la. Que me pilla, tío. Actualiza el de ese. Vámonos, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Marcha adelante, marcha adelante, vámonos. Escapado, escapado, y bien. Si yo nadie escapando de la tormenta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Yo? ¿Eh? ¿De dónde anda? estoy es un poco lejos. Ya, ya. Voy para allá. Os voy a visualizar, ¿vale? Ok. Voy navegando. No le voy a comprar. ¡Eh, mi barquita! No, siento. no Ahí te mando misil <ríe> ¡Ay, que me dispara a mí mismo! Bueno, pero me ha dado munición Está bien, está bien Me ha dado munición, ¡No, ¡No, pero qué haces ahí solo! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Sé es que no te no. puedes solo estaba, estaba contra... Voy, madre, voy. madre mía, madre mía, madre mía. dos lobos y dos personas. El directo va con más de dos minutos de retraso. No, no, actualízalo. Dale, dale para atrás y vuelve a darle para adelante. me pasa también algunas veces. Vea por mí, vea por mí. El arma, arpón Voy, voy. Voy, campeón. Una aquí te quita. Toma, es térmico. Toma que me has pillado ahora yo tenía, yo tenía uno igual Es que la pesca es muy buena, tío otros que no pescáis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy para allá ¿Qué te ah no. ah, no, me está ¿no? Voy para allá, voy para allá ah, no, no, no, no No dejo que esté de una No tengo gasolina, pero ahí voy ¿Y peña ahí o qué? ¿Al globo o no? ¡Qué eso! eso, compadre! ¡Hostia, qué guapo el caballito que me he currado, tío! ¡Qué guapo! ¿Dónde están los lobos? ¡A mí! ¡Eso por matar a mi colega! Eso. ¡Maldito! ¿Tú también? No, si no, han, si no han sido los lobos. Ya, ya, ya. Ha venido, ha venido gente. Pero bueno. Ahí está. ¿Puedes pillar mi tarjeta y pillar el pato y reiniciar de al lado? Ay, ya me ya me ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde, está, dónde está? Que me concentre. Furgoneta de reinicio. Vamos para allá. Mm, Mira, okay. te la marco Ya, ya, si te lo veo marco. Si lo veo, está a 80 metros Por eso decía que te pillaras el pan Venga, que no te puedes dejar solo, Yuk Pero es que Qué mala suerte, justo cuando voy a se marcha. Estoy todo loco, quieto ahí Aquí mismo Venga yo me agacharía, pero da igual. Ya, ya. Spiderman es inmortal. No, no, no, no inmortal. Sí, porque está en el multiverso y hay muchos Spiderman. Se muere uno o sea, y sale otro. ¡Mántate, mántate, mántate que ya te yo, tú mántate, yo! Espera Mán... que voy a buscar mi luz. Pero yo te doy, yo te doy, yo te doy luz, ven pa' acá, hambre. Toma, ahora ah, bueno. pescamos Hoy todo el rollo Venga, te doy un... Un de estos Toma Con esto te apaña, ¿no? Y te doy... Ya está ¡Corre, que viene la tormenta! Aquí te he dejado un, un, fusil, un fusil Un fusil de asalto de comando que Aunque sea... Aunque da sea... Da, mil... da, igual. da igual, Píllalo, píllalo, píllalo Que yo ya tengo más. He pillado... He pillado mi loot Que me... ¡Adiós! ¡Que me pilla la tormenta! ¡Por tu culpa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay aquí saltando! ¡Sarto! lo destrozo. ¡Ay, ay, ay, que me Vale. Bueno, vengo. Lo destrozo. ¿Qué A José, lo puedo ver por el directo. ¡Ay, ay, ay! Y a por, por la pantalla. Vale, vale. Venga, que nos maten, vamos a por ti. ¿Está volviendo? ¿No está en la sala o algo? ¿No va a jugar? Ya, pues es lo que me refería. Otra otra bien. Están qué bien, tío. chaval. Dale, mira esto. Dale. ¿Qué viene? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que, me pilla, ay no va, que me pilla, que me pilla, <risa> que me pilla. Pero ¿por qué no me avisa que viene? ¡Que viene? <risa> eh, ¿Qué? Oh, ¡Dios! ¿Qué pasa? Me he quedado aquí atascadillo otro toma, escopetón Madre mía, tío, toda la partida huyendo de la tormenta Sí, a mí me encanta, a mí me encanta, chaval <ríe> Es muy divertido Otra. ¿Pero cuánto? Ya nos sí, han tocado yo. tres subfusiles eh, así en la partida Sí, sí, subfusiles de esos, yo tengo, yo tengo Otra, ¡Pillate! Para, para, para, que te pongo una barrerita. Para, para ¡Toma! ¡Oh, ¡Pare! ¡Vámonos! No, no, te aguerras no tengo mucha gasolina, pero bueno. ¡Eh, hemos eh, mucha gasolina! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Esperamos! Cuente el otro si quieres, Jules. O dispara ¿Vale? desde ahí. También tengo una misión de, de hacer daño a la peña, creo, conduciendo un vehículo. infligir daño, algo de eso tengo yo por ahí. ¡Ven, ven, que te echa sí, gasolina! ¡Cércate, corre, corre! ¡Cércate! Espera, no acércate. puedo, no puedo. Tengo que pillar el fusil. ¡Cércate, acércate! ¡Cércate aquí! Un poquito, gasolinero. No, no, pero no me... No, no, quieto, quieto, quieto ya Quieto, quieto, quieto, quieto, si no Quieto, quieto Ay, Se me va, se me va, espera Vaya gasolinero que estoy yo hecho Ahí, ¿Sí? ahí, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto, ahí Y nos vamos con gasolina los dos, cada uno en su coche Espérate que coja algún arma de ahí que veo alguna azulita Me puede venir bien, venga, vámonos Espérate, espera, a ver ven, ven, eh, ven aquí abajo Ya, ya, que estoy cambiando escopeta el subfusil, me da igual. Eh, tenemos rueda Sí, tenemos rueda Tenemos rueda Aquí abajo hay loot eh, si Este ¿Dónde hay luz? A mí lo que me gusta la abajo. pesca. A mí lo que me gusta la pesca. Venga, vamos, chiquitín. No. ¿Qué viene? ¿Qué viene la tormenta? Déjate de apuntar Que estás todo loco Spiderman No te vayas, no te vayas Toma, un pez térmico ¡Eh! Que hay uno Que hay uno ahí Nadando Que hay uno nadando Que hay un pezquillo nadando por ahí Hay un pavo nadando Mátalo, no, mátalo. No, buena, buena, Buena, buena, buena, buena, buena, buena ¡Mierda! Pájaro, pájaro Otra kill más Buena Yo qué sé, lo ha soltado, tío Está el de ese, eh Ay, que me ¿A pilla la no? tormenta. Me pilla ¿Bien? la tormenta. ¿Tienes coche? Yuk, rescátame. Sí, que me pilla sí, la tormenta. Sí. Men, men, ay, men. ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Que me pilla, que me pilla. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. voy. Cuidado. Vámonos, vámonos, vamos, Vámonos. Odio. No, pero. Lo he tirado, lo he tirado. Ahí. Ay, no, eh. no pasa nada. Venga, tú tírale. Tírale, tírale. ¿Dónde está? Ah, se nos dispara. ¡Pero suéltate de aquí, loco! ¡Ah, no he podido, no he podido! ¡No he podido! Me he quedado ahí en el vehículo ¡Tú solo, tú solo, yo! ¡Tú solo, eh! ¡Tú solo! ¡Ah, oh, quinto! No pasa nada, no pasa nada Venga, ha estado bien He matado a uno, pero al otro no he podido Sí, hay por ahí otro también con el fusil MK este Mira, mejor en vehículo Vale Todas esas misiones me hago yo un momento, Adrián, mira No, no, estoy jugando yo, eh Venga, aquí estoy jugando yo Volvemos a la sala, ¿no? Sí, sí. ¿Quién es Adrián? Adrián es, sí, sí, sí. es mi hijo Saluda, Adrián Hola Hola Él <ríe> no te oye Venga, cero construcción, está guapo Usa el mapa para ver dónde está y hacia dónde se dirige la tormenta Venga, he conseguido aquí una estas de mi de espada ah, sí, no te... Un momentillo, un momentillo Estoy ahí Guau José, te llevo dos Te saco dos niveles. Equipo, ¿eh? No. Este tampoco, equipo, la mochila de bug, que está todo guapa. Y este tampoco, la sierra perforadora. Sierra perforadora. Podemos ir a alguna parte que haya un banco de mejoras. La sierra de deslizadora. Sí, márcalo, márcalo. Quedan dos estrellitas Es que no sé dónde hay. Tenemos que comprar esto. Dios. Me encanta el, el gesto que estoy... Vale Dios. Y ahora la uni espada Que me compró la uni espada Tengo un sonido, el sonido no... No sé ¿Qué compramos de la uni espada, Adri? Si queremos cons no. a conseguir... Sí, un momento, que estoy con la unispada Un momentillo ¿Te gusta esto? ¿Este? Que tampoco tengo mucho tiempo ¿Este? Venga, vamos Equipamos Aceptamos me, me encanta el perro este de Fortnite que hay en la tienda El que colabora con Valenciano A mí me gusta este <ríe> Mi culillo está guapo Vámonos A ver, me gusta este A ver, me queda o aquí sea, daño es con escopeta larga. A oponente en un plazo de 5 segundos Otra vez printado, me queda muy poco Luego inflige daño a oponente La tienda es súper larga Con un con arma sótica y la Ale, tienda, que ¿Estás en tu esquinas La tienda para pa que te hinche de compra y te gaste lo, los pagos. Mi esquina está en la tienda. ¿Y, okay. y el baile que, que tengo ahora? No, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estamos entrando Poco a poco me... A ver. No, si tú no haces la misión Adrián, déjame que haga yo las misiones ¿eh? Que me quedan dos nada más Me queda infligir daño con escopeta Y ir por un arma ¿Vamos a través del campamento? donde hemos ido antes? Allí pescamos no, y hacemos... No, yo, lo no, yo, no quiero, yo no quiero ir ahí ¿A favor? dónde? ¿A dónde? Es que tengo que comprar a el ca... arma sótica. Ca... Yo voy yo con se... él, yo voy con él No, si sí, tenemos que ir los tres juntos Venga, yo voy al azul Pero luego vamos al rosa después del azul Que está cerquita Venga, mono Ok Uy, pues se me cae el mango de la clay Venga yo voy a caer en el zeppelin Aquí el zeppelin va a caer Buah, aquí hay un montón uh, de, no. de gente, eh Aquí hay un montón de gente ya Cuidado que han cogido arma ahí, ¿eh? Cuidado ahí No Es muy bueno el sitio, ¿no? es. bueno mi nivel de parkour Ale, me has quitado Ahí hay un banco de trabajo, ¿Qué? creo, ¿eh? Ale Vale, escopetas, fusil minis, boticordas ¡Otra! No. Un cofre de lo bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, chavales Yo estoy... Tengo poti y todo Y tengo toma, al mancaque Lo vamos a matar Ay. Ay, vale, que me creía que era uno malo, tío Se te iba a disparar, eh, cuidado, cuidado bien. Cuidado, que vienen, que no. vienen, que vienen Cuidado, cuidado, ¿Qué? ¿Qué? Se lo he dicho Se lo he dicho, que lo he dicho que entraba Aquí se va a liar Cuidado con el otro, que hay que matarlo también al mancaque Al mancaque, hay que matarlo Bien, bien, bien, chavales Bien, bien Vaya arduleada <risa> ha sido un rush tremendo. Momento, ¿alguien quiere una poti? Toma. ¿Un ¿Vale, ¿Qué ¿Has pillado me un fusil. Vale. Yo tengo tres armas. Si quieres una, te las puedo dar, ¿eh? Ahí pillar el poti. Yo estoy a 200. Me escondo. <risa> y yo aquí montado de fusiles. Lleva las de estas ¿Cómo? Vámonos Necesito es escopeta, tío no, todo esto Bueno, a mí me gusta Este está guapo, en verdad Venga Eh, mira que aquí ponerlo. Uno de la oí ¿eh? Me llevo el oro Me llevo el oro Yo soy número 30 ¿no? Cuidado Dediquido he elegido. ¡Ostras, de, de arma buena! Déjame una. Bueno. <ríe> esa es la otra para ti si sí quieres. Ahí hay otra, un fusil de franco. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me dan, que me dan, chaval! ¿Pero dónde están? ¡Arriba! 29 llevo el de Franco, eh. Muerto. Llevo el de Franco. Ah. Vamos, que, que te llevo. Vámonos yo Espera. Tío, me acabo de matar a dos bots tío. ¡Oh, Dios! ¡Me ha reventado mí! Me ha reventado, tío. Me ha reventado, me ha reventado un. Buah, chaval. Escopetazo tengo me ha pegado. Tengo botiquín, tengo botiquín. Tío. Yo, yo, yo también, yo también, yo también, gracias. Vamos, vamos, cuidado. Cuidado, cuidado, tiene, tiene un... ¿Quién le ha puesto? El de este, tío. Tiene control remoto ¿La... el de este. El <ríe> no, no lo quitéis, que es mío, que es mío. Vale, ¿no? vale, Ocho. vale. No, no, yo no lo quito. Yo no lo quito, yo no lo quito. Molería. Cuidado, han explotado, eh. Yo no he hecho nada, eh. Espera, espera, espera, espera, espera. Espera, que nos falta una cosa. Espera, espera. explotado ahí, porque yo sí Ahí, ahí. Ahora esto, esto sí es un vehículo. Nos falta la rueda, ¿no? Pero bueno. Ahí vamos, eh. Ahora sí esto es un vehículo destructor. Vamos, Yuk, montate. Nos tenemos que ir. Mira, ahí hay que. Ahí, sí, sí, Mira, pillar hay el loot interesto. Pillar el loot, que nos tenemos que ir. Para el túnel. Más o menos. Venga eh, Vamos al punto vamos ¿Qué a es una punto. escopeta? Yo sí necesito una escopeta Un momentillo aquí. Un momentillo Cuidado No disparan, ¿no? ¿Quién le dispara? Reventado, reventado, reventado Muerto Buena <risa> Buena ¿Alguien tiene munición? Hay más peñita por ahí, ¿no? Tiene que haber más Eh ¿Qué, qué? Bueno, han, han reventado, ¿eh? Pero avísame que están muertos? por ahí Eh, que está por aquí Está quitaos, por aquí, está por aquí, Este cabo va a morir ¡Toma! ¡Derribado! Llevo el oro y la munición. Han... No cojáis este coche, ¿eh? Hostia, me revientan, me revientan. ¿Quién? ¿Quién? Venir. Voy, voy. Uno aquí, los uno. Lo veo, aquí. los veo. ¡Muerto! ¡Por ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Con el camión! ¡Ya! ¡Ese! ¡Encárgate de ti, yo me estoy llenando! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Le quita un montón de vida! ¡Ale! ¿Lo tienes? Lo, tiene, ¿Lo tenéis ahí? ¿Qué le quita un montón de vida? ale lo tienes lo tenéis ahí que le quita un montón de vida que va para arriba, que va para arriba Cuidado que está por ahí arriba Pero si sí podéis Vale, ve, va, ve por ahí, va por ahí tú, tú, tú. El que primo se está curando ¡No! Oh, está no? derribado, está Estaba, derribado Estás está está tú bien solo, bien. eh Estás tú solo, tú. Estás tú solo No, tendría que haber solo? reventado oh, Cuidado con la escopeta, que te revienta con la escopeta ¡Buena, buenísima! Un... Buenísima Ay, Coge nuestros tarjetas. Buenísima Venga, ahora la, la furginita que está ahí Ten Cuidado ahí. Me encontraron una tarjeta. No, no, no. están las dos. Venga, dale, dale, dale, rápido. Cuidado, páchate. Hay un barrilete ahí, ¿eh? Que te da escudo. No, el barrilete, barrilete Me viene un tanque, me viene un tanque, me no viene un tanque. ¿Dónde, dónde? No pasa nada, tranquilo, da tiempo. Estoy es no, muy huye. nervioso. Ponte a cubierto, vale, ponte a cubierto. Vete, ponte a cubierto. Corre, corre, corre. Pilla luz, ponte a cubierto. El tanque es muy chungo. Cúrate, cúrate. ¿Tanque ¿Tanque? Esto, Odio, ya lo veo, ya lo veo el tanque Nos está bombardeando, me estoy huyendo Me estoy huyendo no, yo no, no, una no, no, Mira, mira que hay curas Mira el mini Yo he huido, yo he huido ya voy Odio. Yo he huido porque he visto la cosa chunga Y he huido el, Viene el de este eh. Tengo que ir a lootear un poco Viene el, ostras, me voy a subir para arriba Aquí hay una, una de estas. me subo arriba Vale, sí, sí, habrá que ir arriba. al punto ¿eh? Sí, hay que alejarnos que viene la tormenta eh Chavales ¡Ostras, cómo me bajo, tío! ¡Cómo me bajo, que me ha pillado! ¡Me cago en todo! ¡Me voy, me tengo que ir! ¡Ya, ya, yo! ¡Chavales! No, ¡Me subí para dar... nada! ¡Ay, la de esta, que la veo! La bombona, pero no puedo cogerla El de este mismo ¡Vámonos! ¡Vámonos, bandolero! ¡Chicos, chiquilla! Buah, no llego, chavales Encima sin combustible ¡Sin combustible! ¡Oh, me tiro! Dale, ¡Vámonos, vámonos! y gafas... Gafas cañones que, que te ayudará a impulsar ¡Vámonos, vámonos! Odio, oh, abandonar el grupo, ¿por qué? ¿Por qué? La Claudia petición de grupo La Claudia No llegamos, ¿eh? No, no llego yo a esto, ¿eh? ¡Oh! Estoy sin... ¡Corre, Spiderman! Joder, hay tanques por todo, tío Sí, sí, ya, eso es que es la guerra, tío No pasa nada Venga, he conseguido salir de la tormenta Malo que viene un, viene un tanque oh, oh, oh, chavales Eh, pues dale, vende, dale. A No sé, se habrá caído No, se, se le, le, le ha caído, caído. el internet Pues eso digo, que se le habrá caído Me tengo cura, Adri Esa no la cojo, ¿no? Vale te voy a curar. Creo que habrá peleado. Tanque tanque. ¿Dónde estás tú, tío? No te veo. No, no sé. No sabes. Bueno, que yo. Si no lo sabes tú. Yo voy a coger aquí una de estas que le voy a pegar aquí. Vale. Así tengo que ir, tengo que huir. Para si quiero con esto. Así le pego aquí Fuego al tanque. <risa> Pero tengo que ir, tengo que ir. Necesito un coche, Claudia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Claudia? Tengo coche. ¿Te recojo? Vale. Hay que ir al punto. Pero es que no te veo, es lo malo. Mira el mapa. Uf. Bueno, está en ¿eh? Perpiñá, eh. Vale, venga, voy para allá. Para recogerte. Sobrevive, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Hola, Claudia. Sí, sí. Espera, hija. Estamos aquí en la guerra Yo Mismo no puedo Pero ya mismo estoy contigo No me lo creo, se le ha caído el internet Mira, mira, rampita, rampita, chavales Rampita, rampita chaval rampita <risa> Oye, voy a la rampita Ya estoy, ya estoy contigo Mira otra rampita De lado ¿Dónde está el El oro Voy para allá, ¿eh? Voy para allá Mi supercoche el estoy aquí ya, eh. Mántate, mántate, mántate. Mántate que nos mata. Mira, mántate, mátate. Mántate, mántate, Mántate, sí. Ya va, ya mántate. va. Mántate. mántate, vamos por ello. O nos vamos, que viene la tormenta. Sí, yo tengo que huir de la tormenta. Adri Espera, quédate quieto un momento, un momento. Pero. Toma ni Buenísimo. <risa> 47 metros. Haré un crack, eh. pero no te bajes porque te baja. No, es que me he bajado porque sin ir. te querer. baja? Por eso digo, odio oh, sin combustible. Nos disparan, Ay. nos disparan. Ya, ya. Y le meto un nipazo. Toma. ¿Otro lo has dado? Sí, le he dado, le he dado. Son tres, mejor nos vamos. Ven, ven, ven, son tres. Estoy, estoy oculto, que vienen a por mí. No me van a matar. Derribado. Pero yo le he dado, eh. Derribado, huye, huye si quieres. Huye, huye. Vete, vete. Vete, vete. No, no me ha dado tiempo el, el problema es que tengo poca ah, no. gasolina no pasa nada eh, ah, bueno pero huye todo lo que pueda huye todo lo que pueda esto me han matado no te preocupes por mí intenta sobrevivir tú solo a ver aquí aquí a ver si sí, coge mira el camión coge el camión coge el camión otro coche otro coche que es más rápido el, el coche el coche el coche ¿Qué tienes detrás tienes coche detrás ahí ese ese intenta ir por... Uh, intenta coger mi, mi tarjeta pero ten cuidado con ellos Esquívalos a ellos no se puede, me siguen con un coche. Ya, pues venga, vete, vete, si quieres. Ahí, ahí tiene un airdrop. No, espera, Claudia. No, pe, me siguen con un coche, pero puedes ser tan pesado. Ya te he invitado, Claudia. Cuidado, ahí no, a la tormenta no. Ya, pero... Estás muerto, estás muerto Si te vas la tormenta estás muerto Pero es que si no me matas Ya, ya, ya, venga, venga, tú sobrevives, Pero vete de la tormenta Corre Corre, ¿Hola? no mueres, es que no tienes cura Hola y ahora... Hola Ahora jugará Adrián Un ratillo, si queréis Hola, hola Mm. Corre, que tú puedes Venga, muy buena, muy buena ¿Te te coger aquí vida lo malo, lo malo que aquí no hay nada Cuidado, cuidado, enemigo, enemigo Buena, buena, con la de barril diversa ¿Cuánta la tiene? Pasa nada, toda a tope la tenía Cuidado que vienen, eh buena, buena. Coge el botiquín y curate, cuidado que vienen coge el, coge el botiquín y huye, huye, huye No, no, no te pares, que te están disparando Huye, huye Que te están blanky, disparando blanky. ¡Pero por pues el botiquín! ¡Loco! Ya, ya. Un ya, momento. ya. Eh, A en catalán. <risa> ¡Corre! ¡Ahí, venga! Bien, bien. Venga, 14 segundos y viene la tormenta, ¿eh? Venga, 10, 9, 8, 7... ¡Corre, corre, corre! Vete, vete, vete, vete, que viene la tormenta. Tirolina, lo que sea. Ahí, ahí. Venga, tú puedes, ¿eh? Confiamos en ti, Yuk, que viene la tormenta. ¡Escóndete! Sí, pues yo no confío Que sí, me Que vas de cara ahí por la vida Venga, vámonos, ahí para abajo Y desde de, busca un sitio alto y Allí la colinilla aquella, allí donde está la rampa, por allí Voy con pollo Un pollo tenías por ahí alrededor Cuidado, cuidado, tú déalo, déalo, déalo Que se mantenga entre ellos, déalo, déalo Bueno, si le puedes pegar un, un franco No, no, apúntate estate quieto Si no, no la da Quédate quieto estos son ya. los que me querían matar Sí, momento. sí, pero es que hay un montón ahí, ¿eh, chaval? Ya ¿Y Lo como mejor se... es, que... ¿Y cómo es saca... que van a quedar Un, un trío y... Ya, ya, bueno, no, ya no pasa nada Como se ha ido tu primo, eran de trío la partida Pero bueno, no pasa nada, tú disfrútala Apúntale, apúntale allí Y dispara allí, hay peñita por allí Es que no los veo No sé cuándo disparen si no, metete en el pueblo, en el pueblo pesquero Yo me iría para el pueblo pesquero, no la esperes ahí Vete para el pueblo Te vas metiendo para zona y ahí te buscas un escondite Aquí, búscate un escondite De arriba, ahí arriba, donde sea Pero cierra la puerta, cierra la puerta No entres moscas Cierra la puerta Y tenés que intentar ir para arriba Es lo suyo vale. No, los servicios no ¿Ahí te va a esconder? Pero sí. cierra la otra puerta Cierra la otra puerta Venga, ahí al menos Está seguro De momento está seguro ahí Y con la escopeta de barril que la de ariete Esta, esta la, Esa que tiene ahí El fusil de ariete ese Ese va fenómeno Ya, claro, de a lo que se maten Entre ellos Y que te busquen Ahora vamos a ver el circulillo Cuando vaya para... Espero que justo el último círculo acabe donde está. Claro, claro, por no. eso digo. Se muere su tarjeta 15-14. No pasa nada, no pasa 3, nada. 4, nada, que 5, se muera, no pasa nada. Acaban de pillar una corona super cerca. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. pero <ríe> Eh, eh, están ahí, están hay, ahí hay... Oigo paso, oigo paso, está, está atento Están ahí Apunta, apunta Te están buscando, eh No te muevas, no te muevas ahí Y no te oirán Están cerca, eh Me quedan, me quedan Un trío y un dúo de... Eso no es nada para ti Venga, que tú puedes Es que lo tengo aquí, no sé si pelearme con él No, no, no... no, tú déjalo, tú déjalo, tú déjalo Dije lo que haga, lo que quiera. Si, sí, si, luego, si te entra al servicio, Luego, sí, tú... seguramente. Tú luego, pon... seguramente lo mato y me viene otro y estoy a poca vida y me claro, mato. Claro, pero eso digo. Hostia, tiene un montón de oro, tiene 1.600. Hostia. Tío, cómprame un arma exótica ahora, tío. Eh, tú. Hay, ahora hay dos, ¿eh? Que no pasa nada, tú que quieto, que no te oigan. Tú ponte mirando para la puerta, para la puerta del servicio, por donde no has entrado, porque es la única forma que te pueden entrar. No sé que rompan por detrás. Y si rompes, lo sientes. Pues la puerta, la puerta esa es la suya Vaya, se han ido, ya, ya no están muy cerca, creo Pero se me acaban de, acaban de romper el baño de al lado Ya, ya, pero el tuyo no, el tuyo no Porque son ciegos Ahí tú escondido, cuando te, te entren aquí Entonces pegas con, con el fusil de ariete ese que lo revienta Ya, pero claro. si son dos, ¿qué quieres que haga? Pues nada, dispararle a la cabeza padre, no para hacer otra cosa ¡Hostia, son tres! Venga, venga, tranquilo, tranquilo. Ya vienen a por ti, pero tú tranquilo. ¿Pero por qué solo están en esta casa, Airo? Que ya? no te han visto, que no te han visto. Tú tranquilo. El pueblo es muy grande. No te han visto. Por eso, el pueblo es muy grande. No pueden irse a otra parte. Claro, claro, que se sí, vale. Ya quedan menos. Venga, a ver. Estás ahí, ahí, ¿eh? Estás al límite, estás ahí al límite. No te muevas, que se van. Ellos ¿Qué creo va, que se van. que va. va, qué va? ¿Qué eh... va? Está entrando, ¿eh? No creo, que trao, creo que ha entrado, creo que ha entrado. Tienes que salir de aquí, de esta puerta, y ponerte en el rincón de la derecha, para, para ponerte a salvo. ¿Me entiendes? Pero es claro. en, el, en el rincón del servicio, no, no de, de, de este servicio, sino del, del principal, de este grande. ¿Y cuando entra? Le claro, ponte en el, en el otro. Es que desde aquí con la puerta no los ves. Es lo malo. Aquí, ahí, ahí. Ponte ahí, ahí en el otro, en el otro servicio. Por ahí, por ahí. Ahí Pero, quieto. Ahí, ahí. Te quedas queda con un fusil sí. y luego le revienta mismo. Ahí. A no ver no, si no te dentro, han visto. Creo. Sí, sí, está ahí en el límite, ¿eh? Si te pones dónde están las toallas, no, no, no. rompe las toallas y te pones ahí. Pega un picazo a las toallas y te pones donde están las toallas. Las toallas azules, rompala con el pico. Despacito. agachado Agachado Yo cuando puedo, me agachado. Puedo Quieto, quieto ahí. Ahí está a salvo ¿eh? Te digo yo que está a salvo con el círculo este. A ver, mapa. A ver. Está a salvo, está en el límite para estar salvo. Me he queda, queda un trío. Y se claro, están claro. peleando. Se están ahí reventando. El, Llevó el círculo. 8 kills. 8 kills. Muy buena, muy buena, Yuk. Yo he matado dos. Y tu primo otros dos. Ya viene la tormenta, pero no te preocupes. Más o menos estás salvo. Si no te vas donde está la papelera. Buscando sitio salvo. Si ¿Sí se han ido, se han ido. la papelera creo Que se han ido, que se han ido. Se han ido hace un rato, estaban ahí peleándose, eh. Creo que queda el trío y tú ¿Qué viene? ¿Es que te pilla, que te pilla ¿Qué te he dicho? la verdad, que te he dicho? Digo, si te ponen en el rincón Estás a salvo Quieto, quieto, quieto Que no te han visto Aguanta, aguanta Aguanta el circulillo chico El chico circulillo de... chico. chico Es más para allá de... Ahí no buscar circulillo chico Ahí no es, ahí no es Ahí no es Cuidado que vienen Que ya te han visto Que te han oído Que están ahí Cuidado, Yu Cuidado Están ahí, eh? No te han visto, pero están el Se están peleando entre ellos, creo Sí, sí, eh. tú aguanta, aguanta Aguanta ahí el perón, mientras no te hayan visto Ni nada qué va, qué va, están juntos, están juntos Ya, ya, bueno, no, no pasa nada es que la pantalla de la... carga, Están sí. cerca, que están cerca ¿Qué te pasa, Claudia? La... la pantalla de carga Que no me carga, entonces no... Pero no tienes cable ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dispárale! ¡En el coche! ¡En el coche! ¡Que va! ¡Que va! No vale, puedo, vale, no vale, vale, vale, vale, vale, vale, eh, vale Pues ten cuidado, ten cuidado Que van para allá, se están disparando entre ellos Cuidado, cuidado el Cuidado, están buscando las conditas No te han visto vete. alguno, vete, vete. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Vuela! ¡Escopeta, escopeta! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! <risa> Con ese fusil, pues, sí, ese Te ha metido ahí un montón de... Pero muy bien, eh. Muy bien, ahí campeado. Yo. quedo No, segundo. adiós, me tengo que ir. ¿Ya te vas? Sí. Ok. Ya, ya jugamos a Trudita. Vale. Venga, buen fin de tío. Buen fin de. Pasarlo bien. Ostras, ha estado bien, eh. La partida. jugamos. <coughs> a ver, un momentito. O pues lo que queráis, al de este, ¿no? ¿Queréis baterrollado o no? Vale. Vale. ¿Se va o no se va? <ríe> El yo. <ríe> Adiós, yo. <ríe> Adiós. <ríe> ¿Dónde vas de zombie Claudia? ¿Dónde vas de zombie? Por la vida. <ríe> Mira, mira qué espada tengo, Claudia. <ríe> bueno, copa de subidón, lunes y miércoles. Un montón de... De copa de subidón. Ay, Adrián, que no le gusta la, la mochililla, oye. No, no Que no, ¿por qué? Si sí, eh. Desastre, venga, sigamos, ¿no, Claudia? ¿O qué? Sí, pero está en trigo, Ya, ya. A ver si se. Que lo estoy pulsando al yo, pero no se va. <ríe> no se quiere ir. Espérate, me salgo del grupo y ahora, y ahora entras tú, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Vale? Voy, voy. Venga. Ahí invitada. Ok. Madre mía, amigos que tengo. No voy con ninguno. <ríe> Estos son los de Epi. Y de la Play. Hay siete de la va Este lo tengo bloqueado y todo. Madre mía. Bueno. A ver si viene, Claudia Nuevas misiones la diarias, viajantes así que no lo hemos hecho Plaza de tanado Destruye estructuras controladas. De la de la unispada Tenemos que ir a por Nichi en el templo Venga, vamos O el circuito de chonque Venga, vamos a la de circuito de chonque Vale Y cogemos estas también Y vamos mezclando la de la unispada con la de... Ok No te dejes unirte, ponlo en público, dice Le daño con arma sótica. Tengo que comprarla también, el arma sótica, A ver si la compro O Claudia o algo El otro se ha ido, no se ha gastado el oro <ríe> Vaya Sí, sí, te espero, venga Te espero, te espero A ver, ¿qué te pasa ahora, Claudia? A ver los artes del grupo no te va a dar invitar. Ahora, ¿no ves? O sea que estaría fallando o algo, pero vamos, te tiene que dejar. Si te envío la invitación, te tiene que dejar. Ya estás por aquí. Esa de esa, esa me gusta más, ese skin para ti, Claudia. Ese skin me gusta más. ¡Ostras, qué guapo! La risa esta de, de, de Drácula. Yo tengo una nueva, me regalaron el otro día. ¿Dónde está? Aquí. Esta, esta. Esta está más chula, Claudia. ¡Ting! Ahí, tocen. Ahí, mira el Spiderman ahí, como... ¿Qué te parece? ¡Vamos, Alejandro! Esta está chula, eh. Me la regalaron el otro día. ¿Te he dicho las misiones? ¿Tú tienes misiones? ¿Estás haciéndola o qué? ¿Cómo vas de oro? Comprame un arma sótica, Claudia Y me la pasan, porfa ¿Qué es lo que me falta a mí? Por, termana, por terminarla Se la el oro. Se lo Pues hay que coger Oro No, pero no me invites Vale, este que me ha invitado le voy yo a A ver dónde está me Perfecto, tío. Aquí leche, Me loco ahora. <ríe> Invitar al grupo. Venga. el mío no se cambia Está guapo también Venga ¿No ahí la de Spiderman? La, la skin de Spiderman Bueno, nos vamos Dale listo, cuando queráis Venga, os comento Tengo viajar en taxi de Destruir eh, estructuras con torretas Y desplazar manado Mejorar armas Un banco de mejora Bueno, esas son las diarias Ya las he completado Las diarias Total a diario ya la completa completado, la de temporada. Necesito a que alguien me compre un arma exótica. ¿Ya no hay dinerito. Si, ¿Sí? y dinerillo? Sí. ¿Cómo Mira. te valen? A ver, ¿cuál, ¿cuál podemos ir a comprar? A ver, según el autobús. Un sitio que no haya mucha peñita. Que esté alejado de, de la ruta del autobús. Sí. Y nos dé tiempo a, a lootear y todo. A mí me gusta prepararme, porque es que como caiga ahí de primera, tío, un follón y te mata seguro. Eres. Sí, si todos los youtubers van a ir a lo loco pero, pero es mejor armarse un poquitín Claro, ya lo que me gusta Así que voy a ver el mapa, a ver Y la misión Dios. Bueno, podemos... Ah, mira, tenía que ir al circuito de Chunker ¿Vale? Por una, una ah, espada vale. Pues vamos a ir a la estación, a la estación de Sinasi ¿Qué? Okay. Vamos primero a la estación y luego al circuito, ¿vale? Primero la estación sí. y luego el circuito pero a la estación... Eh, en la estación es para comprar el arma. Allí hay un NPC que te vende el arma sótica Venga, una, dos y tres. Vámonos. Tengo 807 de oro, no sé si va... Iba... De sobra, de sobra. Yo tengo 130 de oro, por eso te decía. Ah, vale. Claudia no habla. No habla, no habla. Sí, pero se la escucha bajito. Ah, vale. ¡Claudia! Tienes que subir de nivel, Claudia. Tienes que jugar más. No se, no se te oye, Claudia No parece ni que esté hablando ¿Ahora? ¿Ya? ¿Te toca? ¿Ahora? Pero te tienes... Tú me has escuchado lo que estoy hablando, ¿no? Que tener que conseguir armas sóticas e infligirle daño a Panante Con sí, una sí, arma sótica Tengo que ver, caer aquí, eh. no, no me da para llegar de de con oh. la arma claro. Quizás no me da sí, sí. para llegar vale? con vale. Sí, pues, vale. Yo tengo que caer aquí arriba. arriba y a la Nunca de abajo. ¿Un arma exótica? ¿Un arma exótica? ¿Y tu padre? Está la cocina. ¿Cuándo va a venir? Sí. Vale Ha caído ¿Tenés? gente, ha caído gente Ha caído gente Vale eh, sí no. Pero... Pero no, no tanto Ahí tenéis ¿Qué es el escudo, no sé Voy a voy a Voy a comprar un autobús de batalla Y aquí tenéis también esto Y esto Pero, Y hay mucho escudo. Sí, no que juegue que está bajando ¿Dónde jugar ah, me ha llegado a mí oh, vale. a ver uh... a ver es cuál es una arma exótica que no anda ahí arriba ¿No he que me compraste el NPC bandolero bandolero dice que si me compra el arma exótica pero y dime a es la de que la compre me la tiene que dar Comprela. Eh, está me está la... acabo de quedar con 307. Sí, Pero prim primero la quiero ¿Qué? utilizar ¿Qué? yo. Tengo que hablar con ¡Dámela! Espera. Ya va, va, que la quiero probar, ¿Qué? que no la probar. Espera. Toma. Estoy jugando yo, también la. Dame el mando. Oh, tu padre no te quiere dar el mando. Madre mía, está enganchadísimo el Bueno, le gusta. Ay. Ay, ¿qué pasa con el banco de trabajo? Tiene ahí, sí, mejor. Ya lo sé. tío, a tu padre le gusta hacer misiones, ¿por qué a ti no? Pero cómo me puedo comprar. Me sí, Ay. A ver. A ver si hay gente para... El arma. Ya lo matado. ¿no? Sí qué ahí? ya qué sé. Pero cuando a ti no te gusta ser emisión, el día tu padre le encanta. Miren. Se nota que es tu padre, bueno. No parece ni que fuera el adoptado, parece que, era, que eres el adoptado y, aquí, y a ti no te gustan. Mm. Lo mismo que a él. Tienes que sí, Ya lo sé, ya lo sé. No disparando, ¿eh? Están disparando... Ah, sí, ahora tú. ¿Por qué me ha No sé. No sé. Es mal gasto de munición. ¡Eh! Por cierto, aquí tenéis... Barril, barril... El otro barril. Y, por cierto, hay que ir a... a zona rápido, ¿eh? Pero rápido. Vamos a ir a tú Que vamos a ir a zona Claudia ¿Qué? ¿Eres buena? Sí uh -huh. Mucho disparo Aquí no veo a nadie Ah, ¿qué tiene esto de proximidad? Mola A ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! No, Ay, albí, albí. no Chicos, vení, vení. Que hay gente, que hay, hay gente. Me está invitando. Hay gente, ah, no, hay, hay, gente. hay gente. A ver, si ¿sí puedo llegar a matar. ¡Vamos! Había uno que Pero tu padre ¿por qué no juega. No juegas tú. No sé. Que revientan no es mi culpa, eh. Yo vengo en coche. Yo, yo vengo en otro coche que yo tengo que ah, no. sí, a a ir ah, no, no vale, me me vuelvo vuelvo. A a Ah, por eso, ¿no? ¿Qué pasa voy a Pero ahora me vuelvo a unir al grupo. Vamos a abrir Ahora me vuelvo a unir. gente? Hay mucha gente ¿Dónde? Por los alrededores de... Por allí Y por no nuestra Por aquí también Vamos, no, no, gente por todos lados yo, yo disparo aquí Vale, es un bot Es un bot no sé. y está disparando eh, Tenemos ¿Ten? que irnos para crear porque la otra zona está... Sí Un tío, un tío 30, 30 ¿Dónde no, está? Bien, está bien. ¡Ah, pero déjamelo, déjamelo! A ver, no sé. un muerto un mucho, A ver, no, no sé, a ver muerto a déjamelo, déjamelo Un tráemelo, tráemelo Ah, ya te lo has cargado de todo Monta, y nada más a Eh, monta, monta ¿verdad? No, no, no, no, no, Hola, De ahí peor, no, es bueno. no sé si puedo uh -huh. dar de aquí de, de coche Si no Porque si porque, para más pelea, no a pelear, no pido la conmigo. Te un montón de misiones del todo a ver. no si sí, no nos vamos a quedar en el gas ah. de a ver es que no sé tengo mucha gente con el frank y no en el blue vale es que necesito un poquito de munición un poquito porque tengo cuatro balas nada más hay gente no yo escucho muchos disparos a ver. Son bots? Sí. No. A ver. Y yo que he roto un coche pues entonces. Bots, no hay. No, ahí no. Ayuda. Ay, como bajo. Voy, eh, voy. Y a mí, tampoco a o, o vamos a quedar solo. y sí, hay sí. no, gente por desgracia. Así que por. Y Va, perfecto, perfecto, perfecto. Ya estamos bien, ¿no? Sí. Mm. Uh -huh. vale subiendo subió Vamos a subir a la nave esa. Oh, hay gente. ¿Hay sí, gente? sí, pero no. Tenemos que subir a la nave que hay arriba. Está tú arriba. Ya, ya. ¿Vos? Pero, pero, pero, me subir, ¿eh? Ese que corre mucho más fuerte. ¿O oh, sí? Ah, sí. sí ya soy en un momento, creo, ¿eh? Es que está que subido... Ya... ¡Está lejos contigo! Oh, ¡No! ¡Estoy ahí! subo yo! subo yo! subo yo! ¡Vale! vale? ¡No me caí! ¡No! ¡No! ¡Casi! Y, ¡Y yo! ¡He caído en el agua! ¡He caído en el agua! Que todo mundo que soy, que todo mundo tengo cura, no sé sí, tengo cura, pero no tengo escudo. Está en la tirolina, eh. Eso soy yo pero lo tengo. Ah, pero hacer, el ¿no? escudo lo sigo teniendo. ¿What? ¿El escudo lo sigo teniendo? Lo no tengo el escudo. No? Está colapsando ahora esto, no es nuevo, ¿Siguió un daño con el arma o qué? No, todavía no. Venga. Venga. La Ya o sí. Jola para Que cara ese cara. Uy, la terá mi señora Y ahora sí no, hay, ¿La munición? Tampoco vale, la munición. yo sigo sí cómo salir ¿Me lo Ojo, no lo Salí fuera ya. Pero ya estoy fuera del Daily Blue, eh. ¿De güey. verdad, hay salí. salir. Yo tengo que salir porque aquí fue, va a pasar, es que luego pasar algo imposible. ¿Tenéis munición de Franco? No. A ver, venid aquí a oscure un poco. Yo estoy. Te Tengo el spray. Hostia, disparo. ¡Está la mía, está la mía. ¡Wow! me. Eh, no. Muerto. A ver. ¿sí? No, pero... No, a ver, me lo he dejado. Ah, vale, ya tengo munición, ya tengo munición. Ay, ay mal. Hay mucho no, aquí, pero... ¡Uy! <risa> pero, ¿tenéis que ¿sabes por qué? Porque eh, yo lo no digo que son malos. ¡Ay, Dios mío, casi me da un paro cardíaco! Ah, ¿dónde ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh! oh ¡Qué buenísimo. tiraco! ¡Qué tiraco! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, eh! ¡Oh, subí de nivel! ¿no? ¡Ya bien. lo hice! No sé si lo hice. ¡Se escapa! ¡Se escapa! no por allí. no, no, no allí! ¡Está por allí, eh! Sí, está por allí, no, no, no. está por allí, ¿vale? Está por allí. ¡Hace que venga hacia no, mí. ¡Hace que no, venga hacia no. mí. Eh, hey, bombona, bombona. Tengo su función mítico. Ay, eh. Guay. Hay que ir a son ellos. Tengo, tengo vida, eh. Venid, venid, tengo, tengo vida. Quedan 7. Eh? No, no está la plaza bueno, que se eche no, la bombona. Son los tres, eh. Pero no ha podido. Ponen los papeles. Están en pero... Cuidado, están lanzando cuartos, están lanzando cuartos. Sí, sí, pero. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, salió un ¡Ah! uff ¡Casi! ¡Casi! No puedo. Pues, se ha perdido. perdido. Está por allí. Está, está, está, está por allí, está por allí. Voy con vosotros que me da miedo. Vamos a ver. ¡Contra de...! ¡No te escondas! Sí. Aquí tenéis un nombrado. Tengo que seguir con este. ¡Chau, chau, chau! ¡Poranos, chau! ¡Ay, estoy aquí! ¡En el arbusto! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Oh, pasame la 3. ¡Eh, soy el único! ¡Eh, soy el único! ¡Eh, miradlo con el mapa! ¡Ay, hay uno ha quitado de todo esto, ¿vale? ¿Qué te a Ay, madre, ¿dónde está? Marte. Te curo, ¿vale? No, espera. A ver a ver ¿Cómo, tío? me deja nada. No, no, lo está. Voy, vamos, vamos. Esta poca vida. Quédate la corona ¡Oh, chía! ¿Dónde está? ¿Y si? Sí, pero ¿Sí? ¿dónde está? ¿Y si? Sí? ¡Oh! ¿A dónde vida se ha quedado? ¿A dónde vida? Un tiro con la cabeza. Ah, y lo mataba. Desde la a no, puedo jugar. no, no, no, que voy a jugar la ciudad ahora, vale. ¡Au! Oh, oh, me duele claro. el lomo derecho, pero por lo menos tengo estrella. Se me escucha, ¿A sí. Hola. Hola Segundos, tío Es que tío Si hubiera tenido curas sí, y iba a dar de auge Si Pues tío La podría haber ganado pero He tenido Como no me podía cubrir por esto de, de que no se puede construir por eso ha sido una mierda eh. Ya. No bueno, no pasa nada, si buena, eh. No, hombre, ¿cómo otro? otro? Sí, sí. sí. sí. Color, mmm, uh... gua. Color, mm, ¿Color pilla del rosa, nada más. Sí, sí. No <risa> ah, no, no llegué ya. ¿verdad? Ay, bien. ¿Aún ¿estás grabando? Sí. sí. Oh. Eso. Hoy ha he tenido, ha tenido mucho éxito el directo. Cuatro likes, es el récord. Cuatro likes es el récord. ¿En directo? Porque tenemos más likes Ya, pero en directo Ya, en directo Ya no sé ni qué Y tu padre no va a jugar no, más No, pues. mi padre. no tiene ni idea Pero vamos aquí a Aquí ¿No? ¿cómo? No, no caemos donde habíamos caído antes No, no, no, aquí Tengo que ¿Sí? comer Un chips una cosa que no tengo en ver a la chips ¿Cómo com mis chips? Los chips, los omni chips O sea, la cosilla es de... Ah, vale, vale Yo he de omni 2, 1, cae Uh, toda la vez una vez. Ah, ya una un de... ah, En esto ah, las... La espera, espera, espera, espera, espera, espera. La cosa lo queda, ¿eh? nah, me robéis El cobre es mío. Bueno. No, joder, no me estar ahí Te Acá escopeta, tiene escopeta. Tiene escopeta. Vale. Ese es el primero en aterrizar y no tengo ni nada Ah, me ha quitado sí. bastante. Me Oh, ah, qué tiraco. Soy la leche. No me la merezco. Dios, la que le hemos hecho al pavo. Venga, que viene el sherlé. El, sure el dúo. No estoy bien, bien. ¿Qué, ¿Qué está? Aquí abajo, aquí abajo. Buena. Lo escuchaba. ¿Tienes minis? Aquí tiene no. Dame, dame. Y voy a tomar esto. Todo. ¿Tienes ah, bueno. alguno más? ¿Tienes alguno más? No. Vale. Matar a los pollos, maltratador de animales. Esto es supervivencia. Hay que hacer lo que sea. Esto es Minecraft. Voy a agarrar cualquier tontería. En serio, es Minecraft no lo sabía. Te imaginas una mezcla de Fortnite y Minecraft sería un extraño. ¿no? Sería Sería perturbador. Sí. ya Minecraft. Pero con, con el mapa de Fortnite, con la esquina de Fortnite, con las armas de Fortnite, pero puedes agarrar cualquier cosa. Muy extraño, sí, bueno, en el, main, eh, en el Minecraft no puedes agarrar cualquier cosa. A un zombie no lo puedes agarrar, solo su no. carro. <risa> Y tampoco la vez. pues, o sea, ese material no se puede coger, se podrá picar en el suelo. La bed, La de, la de rock. Bueno, tengo una pregunta. ¿La Vetro se puede picar en modo creativo? En, crea en modo creativo se puede picar, pero. En supervivencia no, es el único material. el material más, más potente del mundo. Es el único que no se puede romper bueno, el como... modo, bueno. eh, Sí. Es el único, es el único. La osignana se puede picar pero con el pico de, de diamante no con, no era con el de la herida no, de diamantes ya sé que hay gente sé que estoy luteando aquí no? bueno, ya voy, ya voy, ya voy y aquí al lado mío también ¿sí? pues, voy vamos no, para el otro lado bueno, aquí me quedé arriba de un árbol oh, me da, me da Baja. te vienen te vienen te vienen muerto sí. ya he quitado todo el escudo a uno que está disparando como loco que? espera que me quede de Qué como lo que soy nada tío que te lo cargas con el cohetazo que le quería meter yo Perdón. ¿Alguien tiene balas de, de, de cohete? ¿De cohete? Yo. No. Uh, no. Ok. A ver. My, my Spider-Man Hay un pollo aquí cerca. Es un Posso, pie, pollo. pollo. Dios. ¿Sabéis que yo antes tenía que comer pollo todos los días? O sea, What? solamente podía comer pollo, patatas y y ¿Por? no, más. porque una dieta que tengo que es una larga historia y no voy a comer por pedazo otra de vez. dieta tanta porquería patatas pollo bueno Molina, pero ahora puedo comer un poquito más ¿eh? ahora puedo comer variedad pero es que era una dieta muy equilibrada ¿eh? sí. pollo y patatas sí. no sé. Es una dieta muy equilibrada. Es <música> una dieta para la, toda la familia. Pesante, sería algo caliente. Caliente. visto ¿Te a alguien? Mm. no veo disparar del cohete. Ah. Yo tengo también otro cohete. No nada más. la Tararan Tararan la Tararan Tararan Tararan Tararan a Tararan Taran Taran lapas. Taran Taran Lapas Taran Taran a Vale, hay gente, no sé, se está disparando mirando uno No sé Joder, pues Ah, ya no lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya vi. Por aquí, por aquí Allí, allí Me cargo yo del compa. Guay. Me cargo yo de. hecho. muere, muere. Yo soy el verdadero Spiderman. Yo soy el verdadero Spiderman Espiman de relación futura. Pero, el, el único, el único inigualable Spiderman clásico de toda la vida. Soy yo. No, es era un jolante, ese sí que era Spiderman. Un poco raro me espiemann matando un espiemann, ¿no? Imagina que eso pasaba en un espiemann o sea, matando a un una, hermano, una, preguntita, una preguntita, una preguntita. vosotras habéis visto espiemann, no, güey, Yo, no. ¿No? No te cuento nada. No, aquí. Sí, sí. aquí donde yo vivo no la han puesto. Ah, aún. tú lo has visto, ¿eh? Yo donde vivo no la han puesto aún. ¿No la han puesto aún? Buah. La ponen el 12 de abril. Eh, hay gente, ¿eh? Eh, no, lo iba a cargar yo. no, oh, qué no, no, no, Uy, no, no, no, ¡Múntelo bien! Ahora los caminos están por ¡Venga! ¡A por ellos! Pero que va lento, ¿eh? Que va lento, no... Bueno, a ver... he visto coches más lentos los el de humano, los cambios. el humano es un coche okay. imaginado tan rápido el humano es un vehículo dentro ¿eh? ah bueno vale hostia un pero ven vamos ven, pero que la looteamos vale. se lo escapa se escapa se escapa Detrás del árbol, está picando ah oh, qué bueno! ¡Eso soy yo! ¡Qué tiraco he hecho, por dios! La Claudia me ha dado las armas A mí me llaman el rey de los tirados Por a mí me llaman... La que, que le dan todas las armas siempre Ah, oh, me están disparando ¿Qué? No sé Me dispara disparar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 soy tonto. Cuidado, cuidado, cuidado. Help. ¡Ahí, ahí, cuidado, cuidado, cuidado! Está dentro, está dentro. Está saliendo. Ese está. eh, y ese que me está ahí fuera! ¡Perra! ¡Perra! ¡Pero no, Cuidado que hay otro, eh. Cuidado que hay otro. Vale.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 Uf, ah, tía, tía, chaval. No se agacha cuando... Ah, no. ¡Qué puto rara! No, tío, que llevaba no, el mejor loot... No tengo escudo. ...de esta temporada. No lo veo. Llevo un luz, chaval. Se te van a reventar. Sí. ¡Moriré con honor! ¡Con honor! ¡Con honor! ¡Con honor! No sé no ¡Con haría. honor! Hoy estoy siendo negro. Buah, me tengo que ir. Yo creo que tengo que estar ya. Qué madre, mía! Espera, Soy espera, que más... quiero, hacer, te sí. quiero hacer la despedida yo. Espera un momento, un momento. hecho? Sí. Venga, despídete. A la despedida. Espera, espera, espera, que quiero hacer la despedida yo. Vale, ¿Vale? vale hazla a Vale. Vale, a la tuya. De bueno chicos, espero que os haya gustado el directo, si era así, no olvidéis dejar un gran like y suscribiros y adiós. Eso, chao, eso, habéis escuchado todo, hacer todo, todo, suscribiros, like, comentar.